Hola, en este vídeo mostraré cuál es el proceso de instalación y uso del programa GIMP, GNU Image Manipulation Program. Este es un programa de Linux bajo licencia GNU y puede obtenerse vía apt. Su comando de instalación puede ser uno similar a este, en el cual se instale GIMP, el cual viene en su paquete básico con su interfaz y un paquete de data con sus operaciones básicas e incluso se pueden instalar algunos plugins como por ejemplo Gmic, el cual amplía las opciones básicas de GIMP. Igualmente, se puede instalar GIMP Plugin Registry, el cual es una serie de scripts escritos en Scheme, los cuales están hechos por usuarios de GIMP. Igualmente, se puede ejecutar la orden GIMP para abrir el programa. Para instalar vía PT, pide contraseña de superusuario. La deberemos facilitar en, en sus ordenadores de manera confidencial. Podemos ver el maner, la, la pantalla principal de GIMP. Podemos ver que en la parte superior existe un menú con los comandos básicos de archivo, editar, seleccionar, vista. A partir de ahí existen comandos más específicos de GIMP, como imágenes, capas, colores, herramientas, filtros y filtros creados por los diferentes usuarios. Posteriormente está la ventana de ventanas, en la cual se puede configurar el sistema de docs o empotrables. Y, última, y en, en la posición derecha está la herramienta de ayuda, en la cual se puede acceder a distintos tipos de ayuda. Podemos ver que en el comienzo existe un icono de Wilber, en el cual se pueden arrastrar las diferentes imágenes para que éstas sean abiertas. Además, en la parte inferior podemos ver otro recuadro con herramientas. Estas herramientas son las herramientas básicas y típicas de GIMP, pudiendo hacer uso de manera fácil y sencilla al acceso de ellas en cualquier momento. Igualmente, podemos ver que existen una serie de herramientas de configuración de las herramientas. Estas muestran cómo las herramientas son configuradas como por ejemplo pudiendo elegir el color de los pinceles. Existen dos tipos de colores configurables básicos, el color de frente y el color de fondo. El color del frente y fondo pueden intercambiarse de manera fácil con esta señal y puede seleccionarse cualquier otro color haciendo clic en la herramienta de color y seleccionando uno cualquiera. Aparte de esta herramienta de selección de color, existen otras herramientas de selección de color, como por ejemplo escribirlo de forma CMYK o por ejemplo en este otro menú se verían cada uno de los colores, pudiendo elegirlos y posteriormente variar su tonalidad o su transparencia, su tonalidad o o su mezcla con blanco o negro, es decir, oscuridad o claridad. También podríamos co coger cada uno de los colores en una rueda de color y posteriormente elegir su, tonalidad, su, su claridad o oscuridad con, dentro del triángulo de color. Igualmente podríamos elegir una mayor cantidad de saturación eh, acercándonos al color. Igualmente, podemos elegir el color de una paleta, la cual podemos configurar previamente con una serie de colores, para así poder elegir un color predefinido de una manera fácil y sencilla. Una vez elegido el color querido, podemos darle en OK, viendo que esté seleccionado. Además, las herramientas pueden ser configuradas con sus opciones de herramienta, las cuales son específicas para cada herramienta y distintas entre sí siendo cada una las utilidades que cada herramienta necesita. Estas pueden ser explicadas en mayor detalle con cada una de las herramientas o tools, las cuales serán explicadas posteriormente en un vídeo específico para ello. Igualmente podemos ver que existen más empotrables, los cuales pueden añadirse a cualquiera de la parte de los menús empotrables. Generalmente existen tres partes de menús empotrables, uno en la izquierda y dos en la derecha, en la parte superior y en la parte inferior. Generalmente... En, en este menú se pueden ver las capas, los canales y los caminos, los cuales son básicos de las operaciones de GIMP, ya que este hace uso de distintas capas y el sistema RGB hace uso de distintos canales, incluso del canal alfa. Igualmente, en la parte superior se pueden añadir más herramientas de configuración de cada una de las herramientas de manera más específica, ya que, por ejemplo, esta herramienta de Brush haría referencia a cómo se selecciona esta herramienta pudiendo acceder de distintas formas a las configuraciones de las herramientas. Una vez elegido la configuración de cada herramienta, se puede empezar a hacer uso de ellas. Comencemos a explicar cómo es el, el menú de ayuda. En el menú de ayuda se puede acceder a la ayuda de GIMP. Igualmente, esta es una ayuda a través de vía web, el cual tiene el manual de usuario. Igualmente, se puede hacer uso del, del tip del día, de manera que vayamos aprendiendo poco a poco el, el uso del programa. Además, podemos ver... Cosas acerca de GIMP, como por ejemplo sus créditos, los cuales son los creadores del programa GIMP. Podemos ver que son múltiples y de múltiples nacionalidades. Igualmente, podemos ver los artífices de la documentación y de la apariencia del programa. Igualmente, podemos ver, visitar la parte de la licencia y ver cómo es su licencia de tipo GNU, la cual está bajo GNU Licencia versión 3. Además, se hace explicidad de que el programa es sin garantía, de tal forma que las modificaciones hechas por los usuarios o su uso no es responsabilidad de los creadores. Igualmente, se hace mención a posibles implicaciones sobre la reutilización con, con fines de lucro o para fines particulares. Generalmente la licencia GNU hace uso de la posibilidad de reutilización del código para manera particular, de que. de manera ilimitada de cualquier tipo de, de uso, ya que es responsabilidad de cada cual. Sin embargo, la redistribución y el uso particular generalmente debe hacerse en. En acorde, en acorde con la licencia GNU. El, la ayuda de GIMP la podemos descargar de Internet, pudiendo visualizarla. Esta ayuda es bastante completa, sobre todo en lo que se respecta al acceso y utilización de cada una de las herramientas. Las implicaciones y utilizaciones de cada herramienta y posibilidad de utilización de cada herramienta con fines creativos no suele estar explicitada en, en, la, en la herramienta de ayuda de GIMP. Podemos ver que su menú y tabla de contenidos es bastante extensa, viendo bastantes conceptos. Esta es de, en concreto de la versión 2.8. Sin embargo, la versión 2.10, aunque tiene novedades, no son muy significativas. O pueden ser interpretadas también con la versión de ayuda 2.8. Podemos, podemos ver cómo son los primeros pasos con Wilber, los cuales son la mascota, el cual es la mascota de GIMP. Igualmente, podemos ver cómo van desarrollándose cada uno de los conceptos básicos y ventanas. Las tareas comunes cómo dibujar con rectas, cómo qué hacer cuando se está bloqueado y cómo eh, desarrollar las capacidades de GIMP. Igualmente, cada una de las herramientas, cómo utilizar las distintas brochas y herramientas de selección, rutas, máscaras rápidas, pinceles, degradados, patrones, paletas y demás herramientas, las cuales se pueden explicar en un vídeo aparte, ya que pueden tener distintas implicaciones. Y además, se pueden utilizar distintos filtros en GIMP para utilizar... Más, más programas, las cuales están categorizadas en herramientas para las imágenes, para las distintas capas o para los distintos colores, ya que los colores y el, la visualización de las imágenes puede variarse. Igualmente, se pueden automatizar tareas en GIMP, creando scripts, los cuales pueden estar escritos en Scheme o en Script.foo Script.fu en, es en Scheme. Y existió otra versión que era Python-Fu, la cual permitía la codificación en Python. Sin embargo, las últimas versiones de GIMP ya no incorporan tanto este, esta versión Python-Fu. Eh, podemos ver que la, la referencia posteriormente extiende sus, sus, sus versiones y su, y, su, y su desglose de cómo se utiliza cada una de las herramientas, pudiendo ver que, que es bastante eh, profundo el manual de GIMP por lo cual en este vídeo se hará un uso de una manera bastante más somera, haciéndose hincapié en las herramientas más importantes. Sin embargo, es también posible conocer cómo son cada uno de los menús y cada una de las herramientas que pueden utilizarse en GIMP. Al finalizar, también se puede ver cómo fue el comienzo de GIMP y sus primeras versiones, desde la 2.2 hasta la actual, la 2.10. Igualmente, podemos ver en más profundidad la licencia de GNU. Igualmente, podemos ver cómo esta puede ser utilizada. Podemos ver también cómo esta puede ser nombrada para utilización con otros fines o para la, la utilización de la licencia GNU de, de Hint con otros programas. Podemos volver a Hint para ver su interfaz. En ella podemos ver que existe un menú file o archivo, el cual tiene las órdenes básicas para crear nuevos archivos. Podemos hacer clic en nuevo, teniendo la opción de imagen con su tamaño. Esta generalmente podemos elegirla del tamaño de la pantalla, la cual nos hará una imagen con su color de fondo de, de pantalla, pudiendo seleccionar una brocha para pintar y empezar a dibujar. Si este dibujo no nos gusta, podemos modificarlo y, y añadirlo con textos el texto lo podemos seleccionar su color, de tal forma que sea más fácilmente visible lo, lo escrito, al haber un mayor contraste entre el color del fondo y el color del frente. Esto es una forma básica de iniciar un dibujo con gimp. Igualmente, podemos crear imágenes a partir del portapapeles o de pantallazos del, del sistema. Podemos hacerlo a, base de una, a partir de una pantalla con o sin el decorador de ventanas o a partir de la pantalla completa, con o sin el ratón. Igualmente podremos seleccionar una región para hacer eh, un pantallazo. Podremos elegir una serie de segundos para visualizar la pantalla a la cual queramos hacer el pantallazo y poderla visualizar. Por ejemplo, vemos que una vez visualizada la pantalla, se realiza el pantallazo y se abre en GIMP, pudiendo visualizar la imagen. Podemos ver también que se abre una, una capa en el modo de capas, la cual es la imagen que acabamos de abrir la capa que pertenece a la imagen que acabamos de abrir. Igualmente, los pantallazos se suelen abrir en una imagen nueva. También, estas ima las, las imágenes pueden obtenerse a partir de ficheros en el equipo local, la cua los cuales se pueden elegir y abrir. Esto generalmente abre las imágenes en, un, en una imagen nueva. Sin embargo, es posible que queramos que la imagen se abra simplemente como capa. Para ello, deberemos abrirla como capa. Esto puede ser más útil, ya que, por ejemplo podremos modificar la opacidad de la capa, de tal forma que se pueda ver la capa eh, recién abierta y poderla superponer sobre la capa inicial. Igualmente, con la tecla M, generalmente se puede hacer movimiento de la capa, pudiendo situarla en la parte de la ventana que queramos. También podremos desactivar la capa dándole clic en el ojo o la visibilidad, de tal forma que se, desactive la, se, se quite la visibilidad de la capa. Posteriormente, podemos reactivar la modificación de la capa inicial, lo cual se ve que está seleccionada una, una capa u otra, en función de cuál esté seleccionada, se, se marca el marco alrededor y se permite o no su modificación y sus... en ella, ya que si la capa seleccionada es otra, no se modifica, y si esta no es visible, no se pueden ver las modificaciones en ella realizada, mostrándose un mensaje de que la capa no es visible. También las imágenes las podemos guardar. La forma básica de Normal de guardado es como fichero.xcf, el cual es, es el es el de GIMP. Sin embargo, es posible que no queramos guardar el proyecto, sino que queramos exportarlo para poderlo visitar, ver, visualizar con cualquier otro programa de visión de imágenes. Lo cual lo deberemos hacer con la exportación. En ella podremos exportar en PNG o JPG, pudiendo además elegir más más extensiones, las cuales podemos ver que son muchas y variadas, dependiendo del programa que vayamos a utilizar para su, para su visualización. Podemos incluso exportar directamente a PDF o a PostScript. Además de la herramienta export la cual generalmente exporta con un nombre y configuración predefinidos, podemos exportar como. Eh, esto nos abrirá el diálogo de exportación de cada una de las herramientas. Por ejemplo, podemos ver que para la opción de PNG podemos elegir su nivel de compresión, el inter el interlineado. Si, lo queremos, si queremos guardar el color del fondo y diferentes valores que podemos guardar, como por ejemplo los datos EXIF y los datos de, de fondo de, de documento del archivo. Una vez seleccionado la forma de grabación, podemos darle en Export. Podemos hacer mención a que el formato PNG es un formato sin pérdida, el cual generalmente ocupará más que el JPG, aunque este no tendrá pérdida para la visualización de la imagen posteriormente. De tal forma que una imagen PNG puede ser... Eh, guardado casi como un proyecto, igualmente podemos guardar para la web, podemos visualizar qué es lo que hace este plugin, ya que no es básico de GIMP, podemos ver que podemos ver la, la calidad con la cual guardar la imagen, la cual por defecto es de un 85, además puede modificarse el smoothing, el cual es una especie de blur que hace previo al guardado, además podemos visualizar la imagen con más detalle, haciendo zoom en ella, podemos ver que esta es una imagen de un pantallazo de pantalla. Y cómo ya se nota breve, un, levemente la pixelización debido a la compresión JPG. Si aumentamos un nivel, vemos que la pixelación disminuye debido a la compresión JPG. Igualmente, podemos ver qué pasa en casos más extremos, viendo que la pixelación es mucho mayor. Podemos ver que un breve eh, suavizado puede mejorar la forma de la imagen, reduciendo levemente el ruido. Sin embargo, es posible que la, cualidad, que la calidad queramos mantenerla bastante alta. Generalmente un 80, en torno a un 80% suele ser suficiente, pudiendo para imágenes con muchos contornos elegir calidades en torno al 90%. También podemos ver cuáles han ido siendo los tamaños de los archivos, viendo que con una calidad en, ton, en torno al 90% el tamaño del archivo se ve mucho reducido en comparación con un tamaño de archivo al 100%. Sin embargo, a partir del 80% es posible que no sea tan notable la reducción del tamaño del archivo. Igualmente, el smoothing para calidades altas es posible que sea, no sea recomendable. Igualmente, podemos ver que la opción de optimizar también mejora el, tama el tamaño del archivo. Sin embargo, la apertura del archivo como progresivo eh, puede no notarse. Esto puede generar mayor tiempo de compresión de la imagen. Sin embargo, generalmente los tiempos de compresión de la imagen suelen ser insignificantes en comparación con las visualizaciones de las imágenes o con el tiempo de edición de las imágenes. Igualmente, podemos ver que podemos escalar con este programa para que el, el, los tamaños sean acordes a lo que nosotros queremos. Incluso podemos recortar haciendo que se seleccione únicamente una parte de la imagen. Tanto el recorte del tamaño como, como de su posición. Finalmente podemos hacer clic en guardar, guardando la imagen para su posterior uso. Deberemos elegir una carpeta donde guardarla. Igualmente, si el nombre del fichero ya existe, nos avisará, pudiendo cambiar el nombre del fichero o sobreescribiendo sobre el fichero original. Igualmente, podemos imprimir, la cual nos podrá imprimir, por ejemplo, en PDF o mandarlo a la impresora. Igualmente, podremos configurar cada una de las opciones. También podremos directamente enviar por email, copiar la ruta de la, de la imagen o verla en el gestor de tareas, lo cual nos puede ayudar a la gestión de de imágenes. Igualmente podemos ver que hay teclas de acceso directo para cerrar la vista y la imagen. Las vistas son creadas cada vez que, cre eh, cada vez que necesitamos crear una imagen nue nueva. A aparte de las imágenes, es posible crear vistas, las cuales son estas de aquí. Una vista y una imagen es una previsualización pre de, de la imagen, la cual es una operación que se puede hacer con GIMP. A la hora de operar en una imagen, lo primero que se hace es crear la imagen, lo cual se puede hacer con file new. Esto es importante a la hora de, de usar Scheme y crear scripts. Sin embargo, para su interfaz es posible que esto no sea tan necesario explicarlo, por lo cual se explicará posteriormente. Podemos ver que también existe un menú editar, en el cual se pueden deshacer las operaciones. Igualmente, podemos ver que se puede utilizar la control Z y el control Y para ver y deshacer la las ediciones. Igualmente, podemos editar con algunas herramientas y hacer. Ediciones de manera distinta, de tal forma que hemos hecho una operación en la imagen con el cubo de relleno y ahora podemos hacer eh, modificaciones en cómo esa herramienta ha trabajado, modificando su opacidad o modificando el modo de edición de la operación, viendo que los resultados son distintos. Una vez modificados los la, la, distinta, la última operación, podemos aceptarla y continuar de manera normal. El conocimiento de las teclas rápidas de control Z y control Y para deshacer y rehacer puede ser bastante útil. Igualmente es posible activar una, un, un importable, un el cual es un DOG History, en el cual se pueden ver cada una de las operaciones y cómo fueron realizadas, pudiendo volver a cualquier estado de la imagen. Generalmente se puede utilizar cualquier estado. Sin embargo, si utilizamos y operamos durante mucho tiempo una imagen, es posible que tengamos uso de demasiada memoria. Esto generalmente nos llevará a que GIMP borrará el historial de operaciones, pudiéndose este historial de operaciones también borrarse manualmente. Si, si no revisamos de manera manual o utilizamos imágenes excesivamente grandes, el número de operaciones es posible que no podamos volver atrás en una cantidad muy grande. También podemos editar las selecciones cortándolas, copiándolas, pegándolas, copiando la parte visible copiando la parte de la capa y pegándolas. En ocasiones es necesario eh, crear buffers, los cuales son de sobre las selecciones hacer copias con nombres, las cuales nos permitirán eh, hacer una copia y guardarlo en un portapapeles propio de GIMP. Posteriormente podremos pegarlo con, con nombre como nueva capa. Esta capa de, de buffers o de portapapeles la podemos eh, activar pudiendo hacer posteriormente uso de ella. Generalmente es posible crear como capa flotante, la cual posteriormente habrá que anclar a la capa anterior, ya que es posible también crear la selección y pegarla como nueva capa. Podemos ver que la imagen que copiamos y pegamos es, eh, está sobre superpuesta en su posición original. Sin embargo, también podemos ver que podemos copiar y posteriormente modificar la posición de la imagen, de tal forma que a la hora de anclarla, ya es esa imagen y no la imagen original en la cual modificamos la opacidad la que se ve, ya que ha sido anclada y pegada en, en, su, en su posición final, ya no pudiéndose hacer uso de la herramienta capa para hacer movimientos y modificaciones en esa capa o modificación pegada. Por ello es posible que sea más conveniente pegar las, las copias y las imágenes copiadas como nuevas capas. Igualmente, podemos seleccionar los colores de fondo y de frente y hacer uso de ellos con teclas abreviadas. Igualmente, podemos rellenar superficies seleccionadas con patrones. También podremos seleccionar y hacer uso de rellenos y de sobreselecciones de la edición o de caminos, lo cual se explicará en, en otro capítulo con más profundidad. Además, podemos ver también que existe un menú de preferencias. Generalmente, este viene pre configurado con Himp, el cual estudia el, la, la cantidad de RAM para configurar cada uno de los parámetros. Sin embargo, es posible visualizar cada una de las opciones. Se pueden modificar cada una de las opciones. Sin embargo, también es posible volver a su configuración de fábrica, dando clic en Reset. En ocasiones, la modificación de los parámetros es posible que nos lleve a configuraciones que no funcionan. Por ello, es recomendable hacer clic en Reset para reconfigurar y partir de una configuración inicial. Podemos ver que los datos de la interpolación suelen ser cúbicas. Sin embargo, es posible que las configuraciones no halo o lo no halo sean mejores para algunos tipos de, aliase, de aliasing. Igualmente, la configuración de la previsualización de GIMP suele hacer uso de la interpolación none, para poder ver los píxeles uno a uno haciendo gran zoom. Igualmente, podemos ver las configuraciones para hacer clic en nueva imagen la cual generalmente abre un espacio de color RGB y una precisión de 8 bits pudiendo esta modificarse a más profundidad de color, ya que en ocasiones las imágenes capturadas con cámaras de mayor de 12 bits pueden utilizarse con este tipo de, de datos. Igualmente, el gamma, el cual puede ser en RGB de manera perceptual o ser de manera lineal, lo cual afectará en las operaciones de capas, en, los, en sus modos normales o modo pantalla, o etcétera Igualmente, podemos elegir un color para la máscara rápida, el cual nos permite selec hacer selecciones de una manera más, más fina. Las selecciones en GIMP son muy variadas, por lo cual se hará uso eh, de una explicación posterior. Igualmente podemos elegir cómo es la malla que se puede superponer en GIMP, cuál es su espaciado o horizontal vertical y cómo es su visualización en píxeles. Igualmente el espaciado para la visualización de la malla. Igualmente podemos ver la configuración de su interfaz y de su tema, pudiendo hacer uso de distintos temas o de distintas visualizaciones. Igualmente los distintos temas de iconos, los cuales pueden ser con colores o en blanco y negro o distintos. Igualmente podemos modificar el tamaño de los iconos. Para la grabación de este vídeo se ha utilizado iconos en tamaño grande. Es posible que en su ordenador utilicen tamaños de tipo small, los cuales suelen ser más básicos para la utilización en pantallas de alta resolución. Sin embargo, para la visualización de este vídeo mantendré la opción de tamaño grande. Igualmente, se pueden modificar la cantidad de botones que aparezcan en los menús de herramientas, pudiendo activarlos y desactivarlos. Igualmente, en versiones más modernas de GIMP, estos se pueden categorizar por grupos. Igualmente, se pueden elegir las configuraciones por defecto de cada uno de los diálogos, siendo estos, eh, multitud de hoyos, los que se pueden elegir y configurar. Igualmente, el menú de ayuda a cómo se accede y la pantalla. Además, el gestor de, de herramientas dentro del escritorio, pudiéndose tener las herramientas de los distintos menús incrustadas en un, en, un último, en un único interfaz o que estos sean individuales o movibles a lo largo de toda la pantalla. Igualmente, se pueden ver cómo son cada una de las imágenes, pudiéndose hacer distintos usos de distintas visualizaciones, las cuales eh, veremos cómo son las reglas y cómo activarlas o desactivarlas y qué, y qué, eh, qué aspecto da cada una de las visualizaciones. Igualmente, cómo se puede modificar el título para que nos muestre las fechas, o en la grabación de las imágenes. O cómo puede ser también la forma de el, del anclado de, a la hora de arrastrar las distintas imágenes dentro de otra imagen, ya que esto se puede hacer como forma de grid para que estas, en caso de hacer dibujos, puedan quedar mejor superpuestas. O de una manera más, eh, más, con, más controlada o en pasos, en lugar de ser de manera continua. Igualmente, podemos ver que podemos incluir más controladores, como por ejemplo, eh, pantallas táctiles o, o pinceles de, eh, táctiles, de tal forma que se pueda controlar la presión con la, que se, con la que se utiliza cada uno de los pinceles. Igualmente, podemos modificar o sustituir cada uno de los archivos de GIMP, de pudiendo hacer uso de más configuraciones o exportarlas y guardarlas y guardar nuestros scripts para utilizarlos en, en otras instalaciones al igual que las paletas, los patrones o las brochas que podremos personalizar. En este menú de preferencias también podemos hacer referencias a, a los accesos directos. En, en ocasiones necesitamos utilizar herramientas con mayor asiduidad. Para ello podemos hacer uso de los accesos directos para abrir eh, esos menús o esas configuraciones. Podemos buscar cada una de las herramientas por su nombre. Para ello, es posible que sea más recomendable utilizar un programa en inglés. Sin embargo, también es posible utilizar las versiones en otros idiomas. Podremos elegir cualquier herramienta de los distintos menús o filtros y elegirlas. En este caso, haremos uso del Tools y podremos ver cómo se puede ver incluso cada una de las modificaciones de las herramientas para ser modificadas y poderse acceder a ellas con teclas de acceso rápido. Una vez elegidas las herramientas, podemos darle una combinación de teclas en el de nuestro teclado y ver eh, que esta se, se mantiene en el, en el teclado. Si la, tecla, la, si la combinación de teclas ya es utilizada por Git, nos hace una advertencia, pudiendo elegir otra. También podremos acceder a la herramienta con esa combinación de teclas y modificar la otra para poder hacer uso de esa combinación de teclas para ese uso. Eso suele ser bastante útil si hacemos un uso intensivo de, de GIMP. También podemos hacer uso de módulos o módulos externos. Además, podemos hacer uso de distintas unidades de medida, las cuales pueden utilizarse en, pic, en, en pulgadas, lo cual es la versión por defecto de GIMP. Sin embargo, pueden utilizarse también eh, la utilización métrica decimal o el sistema métrico decimal, en lugar del sistema imperial. También se pueden utilizar otros sistemas más basados en los píxeles, como por ejemplo el sistema de puntos y píxeles, o, o picas, haciendo referencia a visiones de pantalla o visiones web. Las herramientas de selección son múltiples y pueden ser explicadas en un vídeo aparte, al igual que las máscaras rápidas que también son parte de la selección. La, la visión puede, hacer, puede hacerse nuevas visiones. Estas vistas son de la imagen o de solamente capa de las imágenes. Podemos hacer zoom y deshacer los zoom presionando la tecla control y con el scroll del ratón. Esta nos per puede permitir la visualización de la imagen de múltiples formas. De tal forma que podemos navegar con la imagen en lugar de con las barras de herramientas a partir de hacer zoom y deshacer el zoom. Esto suele ser muy práctico. Igualmente podremos rotar la forma de visualización. Esta forma de visualización no afecta la calidad de la imagen, por lo cual puede ser útil a la hora de utilizar las herramientas de pintura, de tal forma que no sea más práctico el, el uso de una visión rotada. Igualmente, podemos centrar la imagen para visualizarla o encuadrarla de una, de una manera más mmm, que se pueda ver completa. Igualmente, podemos utilizar el uso de pantalla completa, el cual nos quitará el, la parte del menú. Igualmente, podemos activar o desactivar los menús dando clic en Tab, de tal forma que se pueda visualizar la imagen de una manera más grande. Podemos ver que también podemos hacer una imagen de navegación, ya que si nuestra imagen es muy grande, es posible que queramos ver simplemente un detalle de la imagen, pudiendo navegar por toda la imagen y ver una imagen en pequeño pudiendo navegar fácilmente por ella. Esa opción es a través de View, Navigation, Window. También podemos utilizar filtros para la visualización, los cuales pueden ser muy variados, de color, de contraste y de gamma. Esto nos puede ayudar a calibrar la pantalla, ya que en ocasiones es distinto la visualización de las imágenes en cada pantalla, siendo la de nuestro ordenador una visualización que puede llegar a ser distinto en otros ordenadores. Si no hemos modificado las configuraciones previamente de la, modifica, de la de la visión en nuestro ordenador o son bastante estándar, es posible que esto no afecte en gran medida. Sin embargo, si nuestro, la configuración de nuestro monitor ha sido modificada eh, por calibración de una manera bastante eh, profusa, es posible que no, que no se visualice la imagen exactamente igual que en nuestro ordenador. Igualmente, existen más configuraciones de la administración de color. También podemos ver cómo se mostrarán las selecciones, o si éstas deben o no mostrarse. Igualmente, los, el contorno de las capas, podemos ver que esas son las líneas discontinuas que se ven en, en las imágenes, como por ejemplo la selección y la imagen, pudiendo activarlas o desactivarlas, quedándose la imagen de una manera fija. Igualmente los contornos de la, de la imagen, para ver el fondo de una manera más plana. Igualmente podemos activar o desactivar la rejilla, la cual vimos cómo se podía configurar de en distintas maneras, para ajustar o de una manera más correcta, los movimientos dentro de la, de la malla. Esta malla es posible visualizarla o simplemente activarla. La activación y la visualización son independientes. Igualmente, se puede activar o desactivar el lienzo o los caminos. O la forma como los caminos son... Eh, el, las posiciones de lo, del ratón son eh, eh, magnetizadas a los, eh, al, al, al grid de fondo. Igualmente, se puede modificar el color del fondo del, de la visualización. Todas estas opciones se pueden elegir al principio de la utilización de GIMP, no siendo necesario eh, modificarse posteriormente. Igualmente podemos ver y activar el menú de, eh, superior. Si lo desactivamos, lo podemos visualizar también con el clic botón derecho del ratón, viendo la, versión de le, la misma versión del menú que, que en el menú superior. También podemos activar o desactivar las reglas, las cuales se ven aquí en la parte superior y nos permiten sacar rectas para organizar nuestras imágenes. Además, esto nos puede ayudar a orientar las posiciones en la imagen. Igualmente, es posible la utilización de, de las reglas de los dos tercios o de los, o de los quintos para crear distintas, distintas reglas. Estas las podemos activar o desactivar. En caso de desactivarlas, no podremos eh, arrastrar y crear nuevas reglas de referencia. Igualmente, los scroll bars, los cuales pueden no ser necesarios, ya que es posible navegar a través de la imagen a través del zoom. También es posible activar o desactivar la barra de estatus, la cual se visualiza en la parte inferior de la pantalla. Esta generalmente nos da información acerca de la posición del ratón dentro de la imagen y del zoom en la cual estamos generalmente la imagen podremos visualizarla en un 100% viendo la imagen tal como se visualizaría eh, píxel a píxel. Si hacemos un zoom superior al 100% podemos ver la imagen pixelada, de tal forma que podemos modificar cada uno de los píxeles de manera individual con la herramienta eh, lápiz. Igualmente podemos ver que esta pixelación puede no corresponderse con... Bueno, esta pixelación es la pixelación real del archivo, sin embargo en la exportación Tendremos un tamaño eh, que será equivalente al 100%. Posteriormente, en la visualización en otro dispositivo, es posible que la resolución no coincida con la de nuestro archivo, pudiendo este visualizarse en una resolución distinta. Esta resolución distinta llevará un rescalado eh, correspondiente al dispositivo, el cual no controlaremos, por lo cual, generalmente, es recomendable el guardar la, la imagen con la, el menor peso de información posible. Generalmente, GIMP, cuando pintamos, nos hace una especie de alias o antialias, modificándonos los colores y las imágenes pintadas y pudiendo ver que estas, que estas tienen un contorno que, que puede coincidir o no con, con el de las letras. Es decir, que los bordes pueden no ser tan duros como, como los de las imágenes rectas, ya que por defecto podría también elegirse un borde duro sin el intercambio de... La, o el paso de un color al otro. Eso se conoce como anti-alias. Ayuda a suavizar la imagen, aunque también adquiere un poco más de peso la imagen, y y en caso de rescalado eh, amplía el ruido dentro de la imagen. Generalmente, el, el anti-alias suele ser aceptado como positivo, ya que suaviza las imágenes. Una suavización de las imágenes y un emborronado de las imágenes leves suele ser eh, positivo para las mismas. Igualmente, la herramienta de emborronado selectivo o difuminación selectiva suele ser una herramienta muy útil, pudiendo hacer uso de un radio de difuminado de 2 píxeles y un delta de en torno al, al 20 o al 15%, haciendo que la imagen se vea más nítida y reduciendo el ruido de las imágenes. Esto suele ser útil para muchas de, de las imágenes sacadas con fotos de los smartphones. Igualmente, Podemos ver. Eh, Además, ¿cómo son las más son los docs de las herramientas y cómo los podemos reactivar una vez cerrados. Por ejemplo, si cerramos un doc eh, cerrándolo con Closed Tab, podemos ver que, que este era un diálogo. Abriendo el, el diálogo con las opciones. Los diálogos también los podemos arrastrar y llevarlos de una visualización a otra. También los podemos desanclar. De manera que. De manera que podamos utilizarla de manera independiente del, de la ventana. Una vez desanclados, no se vuelven a anclar, se pueden cerrar y volverse a abrir. Para recolocarlo en la parte que queramos. Tenemos cuatro zonas de colocación de docs. Igualmente, la toolbox de herramientas se puede activar y desactivar. Podemos ver que también podemos ver los últimos archivos abiertos. Podemos ocultar los diferentes docs haciendo clic en tab, de tal forma que podamos visualizar de una forma más correcta la o más grande la imagen. Igualmente, aparte de esta visualización eh, de pantalla, se puede hacer dos tipos de visualizaciones, la visualización normal y la visualización de pantalla completa, pudiendo quitar el, el decorador de ventanas. Es posible que esto sea aconsejable cambiando la configuración o visualización de las distintas reglas y de los distintos grids, pudiendo hacer uso de la visualización con herramientas o no en la visualización a pantalla completa o no, por ejemplo. Podríamos desactivar el, el menú Podríamos desactivar el, el menú superior para no visualizarlo y así en, verlo únicamente en en nuestra configuración, con que no es a pantalla completa, viendo, pudiendo ver la imagen a pantalla completa de manera eh, distinta. Esta configuración eh, es posible realizarla al principio. Igualmente podemos elegir las zonas donde se colocan los, los tabs o no, y si el modo de ventanas es eh, único o múltiple. Pudiendo elegir arrastrar y redimensionar cada uno de los menús. Generalmente suele ser recomendable el uso del, de los menús en su sitio. Yo por lo menos lo veo más práctico. Igualmente el menú de herramientas. Podemos ver que podemos buscar las distintas herramientas si conocemos un nombre. En un buscador de herramientas. Como por ejemplo para buscar la herramienta lapicero. La cual nos puede permitir el cambiar cada uno de los píxeles de manera independiente. Generalmente... El, la utilización de los píxeles puede utilizarse hasta de manera puntual, píxel a píxel. Lo cual, al ampliar el zoom, podremos ver que se vuelve invisible al pasar del 100%. En el 100% podríamos visualizarlo de manera única en nuestra pantalla. Podrían ahora buscar a ver si, si existe el píxel y con una lupa visualizarlo en una pantalla de 1080, que es la resolución de este vídeo. Ya que en su grabación original se utilizó una grabación con CRF0 es decir, sin pérdida de calidad en la grabación del vídeo. Igualmente, podemos ver los plugins, los cuales están escritos en C++ o pueden ser escritos por los distintos usuarios en Scheme. Estos plugins son múltiples y su acceso en ocasiones no es accesible vía menú. Sin embargo, podemos crear eh, distintos, eh, distintos scripts para llamarnos y crear eh, nosotros en una forma de llamar a nuestros scripts dentro de ellos. Podemos también ver distintos scripts eh, dentro del interfaz, los cuales vienen por defecto, y ver cómo estos se utilizan. Igualmente podemos verlos categorizados. También podemos ver eh, el uso del, de los plugins de Gmig, los cuales si no también se puede hacer de uso de manera interactiva. El plugin de Gmig se puede acceder a través de, de filtros Gmig, el cual aparece como, un, como una ventana distinta, y su visualización de, de menú puede ser distinta. Es posible que por la grabación del vídeo dé de errores al, al utilizar GemIC. Igualmente podemos ver los procedimientos, los cuales también son otra herramienta para hacer scripts. Podemos ver que hay multitud de scripts y que pueden ser invocados de distintas formas. Esto en una configuración más profunda de GIMP es posible que sea necesario. Existen plugins que están ya obsoletos. Ellos son mostrados y comentados en, en sus descripciones. Podemos ver que la cantidad de plugins son múltiples y son muchos. Es por ello que deberán ser comentados en un vídeo aparte. Sin embargo, la visualización de, de scripts de otras personas y ver cómo se operan generalmente suelen ser más útiles para operaciones con capas en lugar de operaciones con selecciones. Sin embargo, es posible facilitar a los distintos scripts una selección hecha de manera manual y que ésta sea capturada por el script o, que, o capturar una serie de últimas selecciones las cuales se pueden almacenar con Select y Save to Channel donde se, que es el lugar donde se guardan las distintas eh, selecciones ya que podemos activarlas o desactivarlas seleccionando todo y posteriormente activándolas como nueva selección o nuevo canal pasando el canal a selección. Igualmente podemos ver, que podemos ver y visualizar la imagen completa o desactivar cada uno de los canales, visualizándose la imagen en el canal concreto. Igualmente, podemos desactivar o desactivar los alfas. Las capas, en ocasiones, pueden tener o no el canal alfa, el cual es una transparencia. Podemos ver que al hacer una selección, podemos borrar su contenido con la tecla suprimir. Sin embargo, si esta imagen posee un canal alfa, al suprimir, nos eliminará la imagen del fondo también, llevándonos a la transparencia. En ocasiones... Es posible que sea más sencillo el, el pintar ciertas zonas utilizando patrones o fondos con transparencias, utilizando el color del fondo y utilizando imágenes sin transparencias. De tal forma que al hacer una selección podamos utilizar el borrado como, pintar, como pintado del color del fondo. El uso de distintas capas en GIMP es una herramienta básica que debe utilizarse y practicarse, teniendo gran potencial. Igualmente, los modos de capas. Estos se explicarán en un vídeo aparte. Igualmente, las distintas herramientas de selección son múltiples, pudiendo utilizarse cada una con distintos usos. Además, tienen distintas posibilidades posteriores. Igualmente, las imágenes, ya que pueden rescalarse o cambiar sus tipos de modos y precisiones. Igualmente, las capas, o los colores existentes en las imágenes, o las herramientas de las cuales podamos hacer uso o los distintos scripts o filtros creados eh, de manera explícita. Todas estas opciones se comentarán posteriormente en distintos vídeos. Así que este vídeo lo finalizo, ya que es, ha sido además bastante extenso. Adiós, pasen buen día.